Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá un nuevo video para este canal y esta vez continuamos con el gameplay de Spider-Man eh, Web of Shadows de PSP Y lo que tenemos que hacer bueno, es destruir estos huevos eh, Venom, pero no se puede porque tiene unas púas que bueno te van a dar de vida, obviamente Así que tengo que golpear con ¿no? estos es sonidos un... Así que le he un poco el video Bien. Ahora estoy peleando con estos Venom. Bien y tres Si escuchando un ruido de fondo si no suelta molesto, bueno es porque voy pasando a recién porque bueno, estoy con el tirador y hace un calor ¿no? así que si sí estoy con el tirador de fondo sí, eso es lo que se escucha después bueno, bueno, voy destruyendo el huevo este bueno, ya está hasta el último de los menos así que ya casi ya casi termina este Vamos, bien, listo, el último A ver a... A ver bichos Aquí queda como 5 4 ¿eh? Vamos Ya los Atrás. bien ahí de arriba le, de la pata bien arriba no, no, me van a hacer la pata ahora le he vuelto el solo ok vamos, vamos bien bien perfecto listo ahí se abre la puerta ahí, ahí. Mira, acá está, allá está Jessica Drew Jessica No. Oh. Jessica, esto no está bien. Estoy perdiendo el control. Oh wow, Jessica Drew Spider-Woman ya está poseado sin simbionte bien. Ya lo. Eso me quitaría mi juego Bien. Atrás no oyes. No te acercas más. No. Oh, una explosión verde. Mi cerebro grita Parece ser baratua. Volveré luego. Boa. Me mató. A me voy cuidado Jessica. Jessica. Esto no está bien. Estoy perdiendo. No ha vuelto. Diablo Ya sí, No me mato Otra vez Jessica Esto no está bien Estoy perdiendo el control Cuidado la energía De otros. ¿Qué es? Bien. Quita no, no. Otra vez. Jessica, esto no está bien. Estoy perdiendo el control. Vamos. ¿Qué es? Bien. Creo que de más cerca le hace más daño. Es un poco difícil apretar a te los que ¿no? Vamos a se que no lance esa expresión de energía, güey Bien Bien. Bien Creo que que no me acaso de los. ¿No? ¡Ay oh, no! no! no! Oh, ¡Ay ah, no, no! no! no! no! no! no! si puedo esta vez No, ¿qué pasó oh. esa pegada? A ver eso lo que es No lejos para huevón tan fuerte no, no. me mató esta yamocha ¡Ah! Va a perdido Hace como un año Como un o no, dos años que no juego más este juego y ya Creo que lo he dejado como en febrero De 2007, ¿no? Cuando me menos que es eh, Simpionte ahí dejo el video, ¿no? Y bueno, este mes se pasó pasó año No sé si, no Volví a jugar esto Para terminar, ¿no? Deja de pensar Venga, nosotros somos arrequidos Podemos estar unidos Creo que después de esta Seguramente de una y otra vez Y otra vez Y la otra y... y... y... Creo que es mejor la versión de La de Xbox o PlayStation 3 ¿no? recién en la versión de PC esto y capaz juegue la versión original de Rojo Shells No de Movies Tastento 25 más o menos llevo como una hora en esta parte Le pegué hasta está un cuarto no y puedo ser lo que si ya le quitó viste y ahí queda porque si sí, le pego muy rápido y yo todavía estoy un poco lleno de vida alejarme antes que haga una explosión en la espalda wow. bien. bien por la espalda ¿eh? rápido rápido rápido Y ya le queda un poquito estamos cerca bien bien bien no no no no va wow. dejate no, más o tomando si por la espalda. Bien. Dar ustedes para el huomo. Háblalo. A ver, más puntas. Cogeré los planos y luego seguimos hablando. Nos reiremos a recordar todo. los planes algún día. Jessica Drew vendrá a ayudarte. ¿Y qué pasó? La ciudad se envió y creo que ya está, ¿no? Cinemática cero. Aquí está bien el de usted si que yo estoy viendo, estoy leyendo un poco estoy leyendo en mente ¿no? aparte estoy un poco afónico con un poco de fiebre así que no, no puedo hablar tanto el <risa> Ay, de aquí, no aparece en el juego pero aparece en este, este cuadro que está ahí Uh, aparecen más, más perdedos ¿Esto Ay, tomé me jodida <coughs> <coughs> Ya hablo esta gripe, no sé si la pasó ¿a alguno Seguí alguno y uh, No me he si yo, yo youtuber, pero había alguna gente y no Así que también está ¿sí? Esta gripe de danos, ¿no? me jode. ¿no? Todo lo ven otra vez. Ven, no son vivos, no sé qué mierda son. Bien, bien, bien, bien. Genial. Vamos. M cinco. Bien. ¿Cuánto se mueve esto? si sí, me abre camino esa puerta. Pero no se mueve este. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahorita se salió! ¡No hay otra más! Realmente me a dios no ¡No huyas! se no. ¿Estás hablando? ¡Ambri! ¡Comer, comer! ¿no? Bien, bien te has te escondo, vuelto a pelear con estos. Mientras acá pelear con estos ya y da un monstruo. Estoy cerca de llegar a esa ese huevo que tiene el y como acabo con ellos ya. ahora si, sí. ahora si sí, podré destruirlo acá arriba bien, muy rápido y así destrozo y si puedo avanzar bien no, Subí, Uy, justo ahí un bicho venido me a golpea a el maestro vamos a pasar vamos avanzado, pasamos a este No quizá no, no, no, el paso. paso paso bien no, no, no, puede pasar por acá no, voy a no, para arriba Ahí, a ver dónde se puede puede pasar Ahí. Epa, ¿qué fue eso? Estoy derrumbando. no, Camino, está arriba, bien. Un mensaje, un texto. energía para. Vamos, oh, dicho esto, no he pasado. Bien, caete. Seguimos vaya arriba pues el lado y okay. caer no, no casi me caí no no puedo subir, subir no no no no ahí está, ahí está. Ah, dale, ah. No, me los de... de sé eh. que me lleve Creo Que no, puedo. No, hay un, no, no, no, no, no, no, a bueno, empezar a atacar varios zombies menos Yo, voy abajo para acá eso subo acá por la derecha Cuidado que no me senté Ah, yo se subió uno Lo gusta, ¿Vale por acá? Ah, lo cumple, ¿qué Es que estoy esperando, sácame de aquí Te conozco Date prisa, cada vez eh, oye, y Eh, en mi porta es ¿no? Ahí como puedo agarrarla llevarlo creo que se me olvidó Ay, a ver a ah, ver voy a ver a ah, tengo que saber la chica si sí si sí. y ah, ahí está bien recién la década correcta vamos para allá Ay, tengo esto que espera que se detenga el de elevador a ver si puedo salir por acá por las dudas no, no no puedo vamos bien esta casa se detiene ay debí esperar Espacio, despacio no no no me caí a ver pues ya ay no hay un monstruo ahí. no no no no ah, me caí eso va acá no no, no. Ah, no, esposa pues, está bien porque tengo a... tengo a la mujer en mi espalda, ¿no? A ver cómo vuelvo a subir. Presionate que el daño pasa, no tengo que subir, sí o sí. Ay, ah, no se puede. Dale, no vuelvo de vuelta abajo. Ay, no, lo mostro, lo Bien. No, no se movió. ¡Calles! ¡Ah! ¿Cómo te dio un segundo? Vamos ah, paso a este. A ah, ver, escalo. Voy a la punta ahí arriba. Bien, salté del otro lado. Me volví acá. Ahora sí. ¿Qué fue puede ser? a esperar que se tenga el elevador en medio. Esperen, se día muy abajo. Espera. Está ahora. que ahí arriba no se sé. ve. No, oh, más de estos es planes. Bien. Okay, ah, ya está. Has encontrado un lugar seguro, déjala. Ah, ok, le tengo que dejar a la chica, ahí. Espera, espera, que justo es apareció. Ah, bien, me hice completar. Se mostró menos la taca Bueno, pero después la veo. Si no la tengo, que la tenga solo. Creo que está bien, no, no creo que tengo que hacer nada acá Vamos, sigo avanzando Me voy a poder Diablos Vamos, bien. Ah, sí, no me paso, eh. Sigue avanzando un espacio más. No, me tocó. Vamos para la izquierda que. Está por acá arriba, por el techo. Todavía salto para acá ya sé creo que es la última parte de ti. Ah, había una dañita Dale, sí, levantamos levantamos ah, Ahí está. No llama no Tengo la manta te vaya a ver donde.. otra vez. Vamos, vamos. Bien, avance. Cargando. Bien activo el traje No, creo que acá no puedo pasar vale, vale. a A ah, los bien. de los soldados de bien Bien bien golpearlo a todos estos vale, lado, Bien Corre, corre A ver si puedo por lo menos pasarme de ellos y ya está vale. ¡No! ¡Me he vamos Vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Comen! bien se ¡Ay, Dios! ¡Bien! Tuve esto, sueldo de me. ¡Ay! Ya está, uno menos. Vamos, invocando a no trompa a todos estos. Bien, patas ¿Listo? Va, queda uno Ya está Shh, pe Eh, ve tú de aquí Mmm, ah. ¿qué es esto? de este tipo que hace en medio bueno si sí, me va a hacer ahhh al ascensor al eh. el elevador eh. bien no me voy bien no deberíamos llevar arneses de seguridad tiene nada para acá Seguimos. En el me botaron, ¿será más que una ¿Ah? te lo que dijo. A ver, ahí está. Se ha pegado un poco, me parece. Sí, de todo modo. Bien, ahí está. Me yo poco de energía. Bien, se ha todo esto, Uy, de espaldas. No, creo que no debía agarrarlos me lastima y ya no me queda más De esa fecha de la vida. Me ¡No! ¡Tomenlo! ¡No! ¡No! Salir? Mm. Te -hmm. Okay. Estoy acá. Bien. Hay uno solo, porque okay, además. Ah, ahí aparecían más tipo. Pasían todo de ahí Ah, arriba hay otro pues. Ah, se cayó. Ah, vamos. Toma. Que okay, para acá arriba. Ni la calle lo más. Sabes aquí no odio y yo. Y sí, claramente. <ríe> bien, acabamos no, que esto. Este que odia mucho España. que no vamos. ¿Podré salir? Creo que acá con los malos. ¡Ay, se multiplicó! ¿Se ¿Ha multiplicado la nada? Ya está uno. Ah, creo que abajo vamos a seguir. Bien. Demonios. Vamos. Listo. Oh, no, no, no. Quedan tres. listo me cayó uno no dos uy de mucha le he disparado de ahí vamos vale. ay qué onda ay qué que este esto vamos ya va demasiado repetitivo Sé que hay muchos con ¿no? que son demasiado, como otro, lo mismo, ¿no? Que repite muchas veces los llanos, eh, doyéndome melones, ¿no? así como esto, ¿no? Que repite muchas veces. Bien. Ahora sí, por ahí. Bueno, it ¿Somos agricultores? ¿Agricultores malvados? Ah, ¡Vaya! ¡Vaya! <risa> Más gente ahí en... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! No puedo salir acá. Vamos. Sí, está bien. Oh. Rápido, el no puedo salir De ese otro lado se mete más A no sé qué puedo hacer En otro lado de si más Va a seguir ¿Sale? Creo que me salió de golpillado, parece que se acabar con esto. Vamos. Bien. Bien, también sería eso. Oh, otro ramo. Formado solo por científicos no sería nada duro. Pues toma. De boys, Traemos cachiporra aquí. Bien, uno menos. Más Otro más. Toma. Vamos ¡Ay, qué pasa ay! ¡Ay, bueno, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, una ¡Ay! No hay nada para acá. Por la derecha, con que me vea alguien. Ahí. ahí está. Listo. ¿Cómo sería? Ahora sí sistema de iniciación ah, yacal cal. Hoy oh, esto eso de vuelo el otro se va a llevar. che, país se te lleva de Falco Yo que no quiero no. nada. Ah, eso es, vale. A ah, también. blanca ¿A dónde voy a ir joder oh, bien yeah, esta vez vamos ah, no, a correr eh. creo que no hay nada para que se ah listo ah está siendo controlada gata negra ah por este de viejos es que soy yo de nuevo Las gracias por la información este no es la de todo ¿no? otra vez tengo que quitarle todo la vida uy demonios va a matar. a todo dañazo Ya vamos a leer. Bien, bien. Ok, no es tan difícil, me parece. Vuelta para ese lado. Bien. Yeah para otra vuelta, ahí vamos listo, bien alright Toma Toma la gata Bien ahí va el segundo grado listo bien todo bueno de un lado hacia el otro cuidado de un lado y para el otro bien de un lado y al otro no, no, no, no, no, no, no, no. A, ver. a ver arriba bien bien, ya le queda poco bien listo la rodé la gata negra vendrá a ayudar uh, así ah, con los círculos con los círculos que está arriba ok, cargado bueno amigos, creo que lo de acá, si te ha gustado este video dale un me gusta, combate y suscríbete, igual, hasta luego.